...para abrir la cavidad pelviana... ...y exponer su contenido... ...debemos identificar el complejo óseo... ...en el que se encuentra encerrado... ...al ser este un animal... ...de gran desarrollo muscular... ...hemos retirado la musculatura... ...que envolvía el sistema óseo de la pelvis... ...para indicar la referencia... ...una manera sencilla... ...de abrir la cavidad pelviana... ...es como aparece aquí... ...cuando la edad del animal... ...lo permite porque... ...aún no se ha completado la osificación... ...es fácil realizar un corte... ...en la línea media para dejar al descubierto... ...la cavidad pelviana... ...esto no es siempre posible... ...y cuando se trata de animales... ...adultos o viejos... ...donde los huesos están muy consolidados... ...hay que recurrir... ...al sistema de apertura... ...de mayor complejidad, se trata de lo siguiente... ...en el caso de que no hubiéramos hecho esta separación... ...por la línea media, hay que localizar los agujeros obturados... ...son simétricos, uno y otro... ...una vez localizados los agujeros obturados... ...vamos a cortarlos, cranealmente, uno... Siempre palpando para ver dónde el hueso que vamos a cortar presenta menor anchura. Y ahora haríamos el corte caudal. ¿Cuál sería la referencia? Palpamos el hueso en esta zona, aquí, que es la más estrecha, porque si fuésemos hasta... ...la región caudal... ...sería prácticamente el doble de hueso... ...el que tendríamos que cortar... ...esa sería la referencia... ...entre ambos dedos la línea... ...de corte... ...retiramos... ...la pieza ósea... ...esta segunda maniobra... ...que es más laboriosa... ...permite una mejor visualización... ...de la cavidad pelviana y su contenido... ...por tratarse de un macho... Para completar la extracción de los órganos de la cavidad pelviana y el conjunto, que es nuestra finalidad del sistema urogenital, hay que practicar un corte alrededor del ano. Si fuera una hembra, la incisión abarcaría la zona que hay alrededor de la vulva y del ano para desprendimiento de los anclajes epidérmicos y subcutáneos de las vísceras que transitan por ese territorio. Para la extracción completa del sistema urogenital, una vez, una vez abierta cavidad pelviana, vamos a extraer los riñones. que están en situación retroperitoneal. Y de los riñones vamos a respetar el uréter cortando la vasculatura. Una vez retirados los riñones, delimitados los uréteres y seccionada la vasculatura, hacemos una extracción completa del sistema urogenital.